Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día lunes, lunes festivo, aquí en nuestra región, en nuestro país. Eh, vamos a darle gracias a Dios al iniciar nuestra jornada, nuestro día, compartiendo seguramente con nuestra familia. Bueno, algunos hermanos tendrán que ir a sus jornadas laborales. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, esta nueva semana que iniciamos. Sea la oportunidad para bendecir y glorificar al Señor. Cada uno vamos a pensar un momento. En todo lo que el Señor nos ha regalado, en todo lo que el Señor nos da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio la orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, tú sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, continuando el texto de ayer, nos encontramos con este pasaje, el Señor Jesús, que pues, nos, deja nos deja claro en qué consiste el seguimiento. Si seguimos a Jesús por las cosas materiales, el Señor nos lo aclara. No hay dónde reclinar la cabeza. Si seguimos a Jesús con apegos, el Señor nos va a decir, para poder seguirme, tienen que estar desapegados, tienen que cortar eh, apegos materiales, apegos a personas. Es necesario ser libres para poder seguir a Jesús. En este tiempo que estamos aquí en nuestra región, en estas festividades de mitad de año, pensemos que tenemos que cortar, que me aleja de Dios. Que está limitando que yo crezca, que yo avance en este camino de las moradas de mi Dios. Señor, gracias por este día que me regalas. En tus manos pongo esta jornada, el trabajo en tus manos pongo, Señor,